El pez luna real, primer pez de sangre caliente. Investigadores de Estados Unidos descubren que el animal tiene la temperatura corporal 5 grados superior a la del agua que lo circunda. Un estudio desarrollado por investigadores estadounidenses ha descubierto que el pez luna real, Dampus butatus, tiene la sangre más caliente que el entorno que lo rodea, como le sucede a los mamíferos y las aves, una primicia en el mundo de los peces, que al parecer le confiere una ventaja en las frías profundidades del mar, especialmente a la hora de cazar. El estudio se ha publicado en la revista Science. La temperatura muscular del pez lunar real es de media 5 grados superior a la del agua que lo circunda cuando Nada entre 150 y 1000 pies por debajo de la superficie. Los peces que habitan las mismas aguas profundas tienden a ser lentos y perezosos y para conservar su energía y en lugar de perseguirlos, cazan teniendo emboscadas a sus presas. Sin embargo, en el caso del pez luna, su constante aleteo calienta su cuerpo, aumenta su metabolismo su movimiento y su capacidad de reacción, según describen en Ciense los biólogos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El sorprendente es más o menos del tamaño de un neumático de automóvil. Se encuentra en todos los océanos y habita en aguas frías y con poca luz. Se caracteriza además por nadar gracias al rápido aleteo de sus aletas pectorales como si fueran alas. Tener la sangre caliente hace del pez luna un depredador de alto rendimiento que nada más rápido, reacciona con más rapidez y su vista es más aguda, según el biólogo y autor principal del estudio Nicholas Wigner de la NOAA de la Joya, California. Antes de este descubrimiento tenía la impresión de que este era un pez de movimiento lento como la mayoría de peces en entornos fríos, pero el hecho de que pueda calentar su sangre hace de él un depredador muy activo que persigue peces ágiles como el calamar y que puede migrar a grandes distancias, agrega el biólogo. pero empezó a darse cuenta de que luna real era un pez inusual cuando el biólogo Obin Snorgrat, también coautor del estudio, recoge unas muestras de tejido branquial, los vasos sanguíneos que transportan sangre caliente dentro del tejido branquial, rodeanos que llevan la sangre fría de nuevo al interior del cuerpo después de absorber el oxígeno del agua. Este diseño se conoce en, en ingeniería como intercambio de calor a contracorriente, lo que en el pez luna supone que la sangre caliente que sale del centro del cuerpo ayuda a calentar la sangre fría que regresa de la superficie respiratoria de las agallas. Es similar alrededor de un automóvil y es una adaptación natural para mantener el calor. Además, la localización única del intercambio de calor dentro de las branquias permite que casi todo el cuerpo del animal mantenga una temperatura elevada incluso en aguas frías, lo que se conoce como endotermia, señala el estudio.